Para concluir este módulo vamos a recordar lo que hemos realizado en este módulo titulado Creación de valor. Hemos analizado la relación con el cliente, los canales de distribución y comunicación y las fuentes de ingresos. Recordemos la pregunta reto que os formulé. Apliquemos esto a Skype. ¿Cuál es la relación que establece con el cliente Skype? Se trata de una personalización masiva. ¿Cuáles son los canales de distribución y comunicación? Skype.com ¿Y cuál es la fuente de ingresos de Skype? El modelo de negocio responde a un formato freemium Hay una parte gratuita que son las llamadas a través del ordenador de internet internacionales y hay una parte de pago, el Skype out, llamadas terrestres a un precio muy bajo